Pues arrancamos esta sesión del jueves tarde, el segundo día del The Fest, la edición de, de 2020. Ah, tenemos una tarde muy cargada de un montón de contenidos, un montón de presentaciones súper interesantes que tenemos ya ansias de que empiecen los debates y empezamos ah, con especial orgullo con esta sesión ah, dedicada a, la, a las redes abiertas, al acceso a internet uh, como una garantía, como un derecho fundamental y sobre todo un derecho fundamental que se ha puesto muy de manifiesto en este contexto de crisis. Uh, hoy tenemos con nosotros y con nosotras a Efraín Foglia, uh, él es uh, participante de, de EXO, EXO.cat y de GIFI.net, la xarxa uberta de Cataluña y de GIFI.net, uno de los nodos de esta, de esta red abierta y distribuida de, en el que piensan las conexiones a internet no desde una perspectiva digamos, del mercado, sino desde una perspectiva de la colaboración a partir de las necesidades de, de ciudadanía y de organizaciones y también pues, un activista con una larga trayectoria en el mundo de las, pues eso, de las redes, de los servidores, pero también de la radio, es miembro de la xarxa de Radios Comunitarias de Barcelona y es un honor estar hoy contigo, Efraín, y tenerte uh, en el Design Fest y no solo tenerte como, como invitado especial, sino también tenerte como uh, participante de un proyecto que estamos uh, iniciando, arrancando uh, aquí en el, en, el, en el canódromo, en el Ateneo de Innovación Digital y Democrática, donde a partir de la pregunta de cómo podemos pensar otro internet Uh, y cómo podemos garantizar el derecho a acceso a internet uh, y la inclusión digital uh, en estos tiempos, cómo lo podemos hacer de una manera abierta, de una manera democrática, de una manera uh, inclusiva uh, y de una manera de que ponga precisamente a la gente y a sus derechos uh, como prioridad ¿no? y no los intereses, obviamente, del mercado. Efraín uh, y... Y la EXO y GIFI.net tienen una larga trayectoria, la gente de GIFI y de la EXO tienen una larga trayectoria construyendo infraestructuras uh, autónomas. Y hoy tenemos aquí a Efraín para que nos presente este proyecto, a uh, la Sarsa oberta, una red abierta en el, en el barrio de, del Congres de Indians. Y nada, como ejemplo y como práctica concreta, porque es lo que nos gusta también, pensar a partir de lo que hacemos, pensar a partir de las prácticas uh, y de cómo aterrizamos también en el territorio concreto de la ciudad de Barcelona, como es el distrito de San Andreu y el barrio del Cumbres Indians, donde estamos hoy. Así que, sin más uh, dilaciones, te doy la palabra, Efraín, muchas gracias por estar aquí. Y... Bueno, te doy la palabra para que presentes el, el, el proyecto y luego vamos a conversar, también a recordar que tenemos, recogemos preguntas por el, por el meta de SIDIM y que luego pues, vamos a lanzar estas preguntas, que ya tenemos alguna por aquí. Muchas gracias. Eh, bueno, gracias por la amable presentación, también por la invitación y, eh, y principalmente por la colaboración, porque esto es el, el anuncio de, de un proyecto que que llevamos trabajando ya algún tiempo y, eh, y claro, y es algo a celebrar. Eh, voy a poner mi presentación, comparto pantalla y empiezo un poco a narrar, a narrar de qué va esto y, eh, y vamos a avanzar, ¿vale? Entonces, compartir pantalla. Entiendo que se ve ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno. Pues el proyecto que, que venimos a presentar eh, se le ha denominado así: Charla Oberta para la Inclusión Digital en los Barrios. Eh, y seguramente terminaremos con otra nomenclatura, pero, pero esta es un poco la idea. E iré desarrollando de qué va esto. No obstante, primero quiero dar unos cinco minutos de contexto de qué es exo.cat, Gifinet. Eh, evidentemente que ya hay mucha gente que lo conoce específicamente en, en el territorio de la tecnopolítica y las redes pero bueno me gustaría dar una pincelada para que se pueda entender también la diferencia entre exo GIFINET y finet y cómo opera esto bueno el, esta, esta es una imagen que me, me fascina es una antena de red abierta de una infraestructura autónoma en el desierto del sahara Uh, la gente que está ahí arriba es una persona de Gifinet, otra persona de una ONG y Alex Neumann de Freifunk, que es como Gifinet pero en Alemania. De hecho es anterior a Gifinet su nacimiento y hay una colaboración casi desde el inicio. Eh, esta, esta imagen ¿no? que representa un poco la construcción de una infraestructura comunitaria para una zona eh, bastante frágil en todos los sentidos, eh, Creo que, que es una imagen como típica si buscas si buscas GIFINED en, en Internet. Eh, pero realmente GIFINED, eh, el tema de las antenas, el tema de usar el espectro radioeléctrico, es, es un elemento más de, de lo que es. Eh, GIFINED es un proyecto que realmente trabaja para construir esta idea de red abierta, charge abierta, que sería otra forma de construir infraestructuras de Internet, infraestructuras de telecomunicaciones, que están mucho más basadas en el hacer comunitario. Aquí tenemos un mapa, este, más o menos, de lo que se ha desarrollado. Eh, si nos vamos moviendo por el estado, veremos más islas de este tipo. Y más allá de que esto, en gran parte, esté conectado por antenas, por cables o por lo que sea, lo que podemos ver aquí en este mapa pues, es un caos, ¿no? Un caos bello que sería básicamente como la construcción social de cualquier cosa. Entonces, la fortaleza de Gifinet tiene muchísimo más que ver con este peer-to-peer -peer humano que con el desarrollo tecnológico. El desarrollo tecnológico va cambiando y si en un principio son antenas, ahora se está implementando fibra óptica, pero en el futuro podrían ser satélites, siempre con la misma idea. El objetivo final es generar otro modelo de infraestructuras autónomas de internet. Dicho esto, la EXO.K, es una asociación sin ánimo de lucro. Es el, son las siglas de Expansión de la Charge Oberta. Y es una entidad que, que fundamos, ya estamos llegando a los 10 años de existencia, con sede en Barcelona. Y son personas que veníamos vinculadas al proyecto de Gifinet. Gifinet, en el fondo, genera grupos locales en todos lados y cada grupo puede tener su personalidad propia. Entonces, la exo.car, que es la que presenta este proyecto, es y tiene el corazón de Gifinet, pero jurídicamente es una entidad asentada en Barcelona eh, con alrededor de 100 personas asociadas que ponemos eh, recursos para expandir el modelo de Gifinet en la ciudad. Eh, en 10 años esta asociación ha crecido, eh, es sostenible y no solamente es eso, sino que además no solamente trabaja en pro de la construcción de infraestructuras, sino de todo lo que sería la cultura comunitaria. ¿no? Aquí podemos ver un flyer de eh, una ocasión en donde dimos cobertura a un evento que, reivindicativo de las cifras Alternativas del Raval para que eh, la radio y pudiera emitir. Entonces, hay una, se van haciendo clústeres de, de cooperativas, de comunidades. Eh, EXO, eh, con sede en Barcelona, eh, tiene una correlación con un montón de entidades público privadas, comunitarias, no formales podríamos decir que ya es es una especie de promotor de la cultura abierta de Internet más allá de la exclusivamente de la conectividad ¿no? eh, también tenemos proyectos que hemos desarrollado desde la EXO con la filosofía de GiveNet y colaborando con entidades por ejemplo es el proyecto de la charla de radios comunitarias de Barcelona que lo creamos desde hace tres o cuatro años en colaboración con el programa de cultura viva del CUP entonces, nunca, nunca caminar solas, ¿no? Siempre ir caminando con más entidades, ir tejiendo. Y este sería un ejemplo, básicamente, de la otra capa de Internet. Eh, GIFINET, EXO, históricamente han construido infraestructuras. Que sería esa parte donde tú depositas los contenidos. Pero nunca había entrado en contenidos. Los contenidos los ponía la gente que usaba esta red. Y este proyecto de las radios comunitarias ya podríamos, podríamos decir que trabaja en la otra capa, ¿no? En la capa de contenidos... Y esta infraestructura, que sería, por decirlo así, vulgarmente para que se entienda como un Spotify, pero social y comunitario, opera bajo la nube, bajo la fibra, bajo los radioenlaces de GIFINET. Podríamos decir que ya sería como el 360 grados de los proyectos. Ahora bien, esta es como una, una pincelada, eh, simplemente para clarificar lo que es EXO, eh, la idea de GIFI que puede incluir universidades, ONGs, eh, ayuntamientos, lo que sea, ¿no? Gifinez es una idea que además tiene sus órganos eh, realmente de, de gobernanza, tiene una fundación, y la EXO se relaciona directamente con esta idea, pero operando en local, en Barcelona, dicho de otra forma, si hay un proyecto en Mataró, pues ahí hay otra entidad que se llama Mataró Sensefils, que sería la que lo tendría que llevar. Si hay un proyecto en Madrid, pues GIFI Madrid. En el caso de Barcelona, la EXO es una de las entidades, pero puede haber más. ¿no? De hecho, hay algunas otras otros proyectos por ahí muy, muy interesantes. Ahora bien, lo que nos trae aquí es a presentar esto, que es un piloto, así le, así le pusimos ahora, es un piloto de prueba. Eh, la, la última frase me la inventé, la de lo que separó la meridiana que era una internet, porque ahora explicaré un poco de qué se trata el proyecto pero notaba que mientras hablábamos de los barrios había como una diferencia cuando hablaba con la gente de la Sagrera y cuando hablaba con gente de congreso que lo veían como algo separado. Y una de las facultades de las redes telemáticas es poder unir precisamente los barrios. Entonces se me ocurrió esta frase un poco para hablar del concepto general que intentamos, que intentamos desarrollar acá. El tema de la brecha digital me parece que no hay que desarrollarlo mucho porque en estas charlas y en un montón de lugares se, se desarrolla, pero naturalmente se ha acentuado con toda la pandemia y lo que se está viviendo. Y hay muchas llamadas de alerta, así como en muchos sectores, evidentemente de la, de la no posibilidad de conectarse a Internet. Entonces, mientras vivimos en una ciudad o en ciudades a nivel global que están llenas de congresos que hablan de la brecha digital y que hay mil ideas maravillosas para resolverla, liberar los datos, inteligencia artificial, etcétera, etcétera, pues es como si eso se hubiera avanzado, dando por hecho que toda la gente está conectada o está conectada en las mismas condiciones o que es justa la forma en que nos conectamos. Y hay muy pocos proyectos que implementen alguna solución con esto. ¿no? Eh, realmente esto, este tipo de actividades o de labores ha caído a cargo de proyectos comunitarios a nivel global, ¿no? pero es muy difícil encontrar... Encontrar lugares donde tú, si no tienes internet, puedas ir a, a hacer una petición. Y tomamos, y tomamos, hay que tomar en cuenta que cada vez es más relevante, ¿no? Estoy diciendo cosas que todo el mundo sabe, pero quería regresar a ese punto. Entonces, el, ¿cómo opera rápidamente, sin, sin alargarme mucho? ¿Cómo operaría una red abierta, una charcha abierta de telecomunicaciones? Eh, un poco también para clarificar algunas dudas que siempre están por ahí por ahí flotando, ¿no? El, básicamente hay dos tecnologías que son las que nos permiten tejer una red telemática. Eh, la tecnología inalámbrica, que pueden ver ahí las antenas conectadas entre ellas, y la fibra óptica o incluso el cable de cobre, ¿no? Que serían las líneas azules que están sobre el subsuelo. Actualmente, GIFINET, la EXO, opera con estas dos tecnologías para generar red. Eh, cuando hablamos de tecnología inalámbrica, no nos referimos a un punto de acceso, eh, como el que hay en las bibliotecas o en otro lado donde vas y tú te conectas. Nos referimos a conexiones industriales muy robustas que conectan un punto con otro desde los tejados de los edificios. ¿no? Este sería un caso de, de una ciudad, ¿no? edificios altos. Y a partir de ahí, como pueden ver en el edificio que está del lado izquierdo, eh, baja un cableado que conecta a las casas. ¿sí? En la hibridación de estas dos tecnologías podemos tener soluciones muy interesantes. Hasta hace poco, Gifinet solamente operaba con radioenlaces. Entonces, los radioenlaces son muy interesantes porque es muy ágil conectarlos, pero tienes un montón de problemáticas si tienes un edificio enfrente, si no puedes poner una antena, es mucho más inestable. Pero, por otro lado, en una tarde podrías montar algo. En cambio, la fibra, es la tecnología del futuro, bueno, del presente eh, eh, y es muy, muy eficaz. No es tan cara o incluso a la larga es más barata que los radioenlaces. Tiene unas prestaciones muy elevadas, pero en principio solamente la administración pública puede hacer obra. Lo que pasa es que ya con el avance de entidades como la Fundación Gifinet, EXO y muchas otras, se han llegado a acuerdos para poder hacer lo que se llama fibra indirecta, que sería usar canaletas de fibra que ya existen de otras operadoras. Y generar por ahí los enlaces de red abierta. Dicho de otra forma, si en un edificio está la infraestructura que se puso ahí de otra compañía, según acuerdos con la EXO, por ahí se puede pasar un enlace de fibra indirecta y se puede llegar a más gente, que es un poco la forma en cómo trabaja, no un poco, es la forma como cómo trabaja, son conexión. ¿no? Son conexión. Eh, es capaz de poder llegar a un montón de lugares. Porque no, estoy, no lo tengo tan claro, pero me parece que pasa por infraestructuras de Orange. ¿sí? Entonces, este modelo tiene ventajas y desventajas. Eh, si la fibra tú la puedes pasar por ahí, eh, pues, realmente puedes tener una mezcla muy, muy interesante. Como pueden ver abajo del lado eh, inferior derecho, ahí está internet. ¿no? Entonces, si tú tejes tu red, que es como tu red local, la conectas a internet y puedes distribuir los recursos de la red por todos lados. Eh, en este caso, es, es propiedad distribuida. De lo que se trata es de que cada quien se construya su nodo. Y cada uno de esos nodos dinamiza el barrio porque se puede enlazar de cualquier forma hacia otros lugares. Eh, como pueden ver aquí, se preguntarán, ¿pero cómo esta gente se conecta a internet? Bueno, la fundación GIFINED y EXO eh, tiene las licencias de ISP, ¿no? son Servidores Oficiales de Internet. Esto se ha logrado con el paso del tiempo y también gracias a la conformación de la Fundación Gifinet. Entonces, podríamos decir que esa nube que está ahí de internet, que históricamente la han gestionado nada más las grandes compañías, pues hoy en día proyectos como Gifinet de nivel general es capaz de poder ir a los data centers, por decirlo así, a los puntos neutros donde sale internet y poderlo conectar a esa red que tú has construido. ¿no? Entonces, lo que pueden ver aquí es internet en casa. ¿No? Porque todas estas antenas o cables llegan a las casas y desde ahí se distribuye por cable internet. Nadie se puede, pues, si hay una simulación de parque, si yo voy ahí a ese parque, en principio yo no me podría conectar a las antenas de arriba porque no es su función. ¿Vale? Pero vamos al siguiente paso. En cambio, aquí vean que lo que hemos sumado a ese nodo es una función extra. La primera función sería enlazar este tejado con los otros dos edificios para tener como el, el canuto más fuerte, ¿no? Como el cable que hace red. Y luego tenemos otra pequeña antena que sería un punto de acceso, ¿sí? Que es lo que se conoce como access point y sería lo más parecido a lo que tiene, por ejemplo, el, el Wi-Fi municipal de Barcelona, ¿no? Y, en cambio, esta antena sí que podría tener la función que vemos aquí, ¿no? De poder iluminar como una bombilla, el parque o el área público para que la gente conecte sus dispositivos o sus ordenadores, ¿sí? Pero para mí era como muy importante, porque siempre son de las grandes dudas, hacer una diferencia entre lo que sería esta red, que es una red que interconecta lugares y esos lugares luego distribuyen su red, pero no intervienen en el espacio público. ¿no? En cambio, esta red tú le puedes dar, la facultad de poder otros dispositivos, y en función de las normativas, en función de eh, las posibilidades, poder iluminar zonas para que la gente tenga conectividad. De hecho, el, repito, el, el Wi-Fi municipal funciona así. Hay una red que está construida municipal, gestionada por Celnex, eh, que es una empresa, y ponen puntos de acceso como este que ven aquí, como el que tienes en el metro de Barcelona y dan conectividad a las personas. Entonces, serían estas dos formas de distribución, la interna y la externa. ¿sí? Aquí en todo momento estamos hablando de frecuencias por Wi-Fi, no estamos hablando de internet por datos. Aquí no entran los, los famosos Gs, ¿no? que esto es como otra historia que está mucho más vinculada exclusivamente a la telefonía ¿no? y las leyes locales no y europeas, me parece, no permiten. Eh, compartir ese tipo de frecuencias. En cambio, hay otros países que sí, ¿no? Son normativas, normativas generales. Aquí hablamos de internet, en concreto por Wi-Fi, por cable y por fibra. Ahora bien, el proyecto, el piloto que se, que se está anunciando hoy en día, consiste en lo siguiente. Eh, hace ya, pues, supongo que tendrá medio año, empezamos conversaciones con, con Arnau y con este proyecto, por ende, por, con este proyecto de Ateneu, de innovación democrática, nos decían que se iba, se iba a instalar esto en Canódrom y que cómo podíamos colaborar o hacer algo. Entonces, nosotros históricamente hemos diseñado un montón de pilotos para la ciudad de Barcelona, que muchos de ellos no han llegado a ningún puerto, por un montón de situaciones diversas. Pero ya teníamos más o menos un modelo pensado de cómo podríamos cooperar con entidades eh, locales. ¿no? De hecho, en Barcelona siempre ha sido muy complejo por, por motivos que se puedan entender, ¿no? La complejidad de la ciudad, el poderío de la ciudad, los intereses. Y en cambio, en otros lugares, en, en las provincias, sí que ha sido más fácil la eh, coordinación entre entidades público-comunitarias. ¿sí? De hecho, siempre se dice que Finale ha crecido mucho porque ha crecido en las provincias, ¿no? Eh, y en parte, en parte es, es verdad, es mucho más fácil la interconexión a veces de actores afuera que en ciudades que son tan complejas. Entonces, dicho esto, una de las primeras propuestas que, que, con la que hablamos con Arnao es de que vale, podemos generar una conexión con un nodo ya existente de la EXO que está en la Sagreda, de ahí viene lo de los barrios. Y de hecho, ese nodo que es el punto de abajo, eh, es un nodo importante para la EXO que conecta más nodos y ya está dentro del ecosistema de la EXO en Barcelona. Por lo tanto, una de las ideas iniciales es conectar por fibra óptica, por fibra indirecta, ese nodo con el canódromo, lo cual nos daría dos fuentes para poder mallar desde ahí y poder dar cobertura a internet a unidades de convivencia frágiles que no tengan internet y, posiblemente, a lo mejor, que tampoco tengan ordenador. ¿no? El piloto opera de esta forma, es agarrar esos dos puntos, el canódromo como referencia y un punto del exo como referencia, además creo que esto en el gráfico se puede ver, es empezar una relación simétrica para enlazar dos barrios que puedan seguirse enlazando y creciendo de forma paralela y cooperando entre ellos. Entonces, este sería como el primer dibujo fundamental de lo que se quiere hacer. La idea es, ahora pondré un poco de los datos, a partir de estos dos en el lenguaje de GIFI, denominados supernodos, que son nodos robustos y que tienen una infraestructura más fuerte, se pueden generar las interconexiones con el entorno, se pueden hacer más robustas conexiones que ya existen. Por ejemplo, ahí vemos arriba la Bostic, que ya está operando y ya hay, no sé si pruebas o ya tiene un nodo directamente de GIFINET. Por ahí también están las colegas de Socotec, por ahí tenemos un montón de gente conocida. Y hemos empezado a activar ya redes de, vecinales para poder detectar gente que puede entrar en este piloto. Y por el lado de Canodrom, eh, Arnau y, y toda su gente también han, han empezado a tener reuniones alrededor del Canódrom y en lo que sería INDIANS, Congreso INDIANS, para poder detectar cómo podríamos eh, realmente acceder a la información para poder eh, llegar a, a personas que puedan ser susceptibles de beneficiarse con este piloto. Aquí tenemos unas, unos datos eh, de lo que queremos lograr. Arriba tienen un calendario dividido en un año. Lo que queremos llegar como prueba piloto, y de ahí viene lo del piloto, es a 15 unidades de convivencia. ¿no? Eh, hay un presupuesto de 15 k que no es suficiente para esto, haciendo el presupuesto, pero esto más voluntariado, que es un poco la forma también que opera GIFINED, podríamos realmente llegar a cubrir un poco este aspecto. ¿no? Hay un eje de dos supernodos que serían como los lugares más estables. Y uno de los retos, que esto es una de las partes más interesantes y más difíciles, que es poder diseñar con este piloto un modelo de sostenibilidad. ¿Qué quiero decir? Que no sirve de nada regalar la Internet a las personas eh, simple y sencillamente por defecto, porque ese proyecto se vuelve insostenible. Cuando se acabe el financiamiento de algún lado, aquella red se para. Entonces, básicamente la red abierta también es un concepto de buscar corresponsabilidad entre las gentes que participan. ¿sí? Evidentemente, hay una capa social que es muy frágil por temas económicos y se necesita buscar cómo poder ayudar ahí. Pero es importante que, por poner un ejemplo muy gráfico, si alguien se conecta en un edificio, a partir de este piloto, que esa persona sea capaz también de poder dinamizar ese edificio para poder tener más conexiones, lo cual hace que la red sea más robusta y que los costos bajen. Eh, nos hemos propuesto que en un año de trabajo tendríamos esto. Pueden ver arriba las fases, que son casi de tres meses cada una. Son de tres meses cada una. Y algo que es muy importante, lo de federación con otras redes. ¿Esto qué quiere decir? Que actualmente, normalmente en Barcelona ya operaban varios proyectos intentando catalizar este tipo de pilotos. ¿sí? O no de pilotos, ya de implementaciones reales porque la red ha ido creciendo. ¿no? Y también hay, hay entidades que se suman a esta tendencia, que a lo mejor no se dedican exclusivamente al desarrollo de internet, pero necesitan este tipo de desarrollo para sus barrios. Entonces, a partir de la pandemia, se reactivaron aún más, por lo menos, que me suenen a mí, cuatro proyectos en el entorno de Barcelona, cada uno con una chapa diferente, ¿no? Porque unos, unos los financian unas personas, otros otras, etcétera, etcétera. Tengo que ir acabando. Eh, entonces, lo que, lo que intentamos, una de las primeras cosas que hemos hecho es ponernos en contacto con esos proyectos para poderlos federar y que lo que se hace en SANS con, por ejemplo, un grupo súper chulo de COVID Warriors que se llama Ningún Estudiante sin Internet pueda también retroalimentar el proyecto que estamos haciendo en la Sagrera y a la inversa. De hecho, en el diseño original se plantea que algunos access points puedan funcionar bajo el concepto de ningún estudiante sin internet, ¿no? Para poder hacer esta federación conceptual. También hemos tenido una charla en O'Barris hace poco con la gente de Fundación Paremanel y evidentemente que este método podría servir para que tengan un marco mental, económico, para ver hasta dónde se puede llegar. Entonces, este es en términos generales el proyecto. Lo dejo aquí, le paso la palabra Arnau. Este es un poco el saludo de la comunidad Gifiné eh, y creo que cada vez tiene más sentido dentro de la la forma en que operamos, ahora mismo lo de salud es fundamental, ¿no? de hecho, casi todo va hacia allá y, y si con este tipo de desarrollos comunitarios se puede favorecer el bienestar o se debe favorecer el bienestar, pues creemos que, que se puede trabajar en una buena línea. Aquí lo dejo, no Pues eh, muchísimas gracias Efraín eh, por la presentación, como siempre, súper clara y súper... Eh, Comprensible, ¿no? A veces nos cuesta, digamos, plantear las cuestiones tecnológicas para que se puedan entender y más cuando hablamos de telecomunicaciones. Ya sabes que, que existen muchos, uh, es, existe mucha técnica, pero que esta técnica también se puede pues, democratizar y sociabilizar y com compartir ¿no? con el resto de la gente. De hecho, pues esta presentación ya nos sirve también como presentación del proyecto para explicarlo también a vecinos y vecinas que puedan estar interesados en participar. Uh, Vamos justillos de tiempo, pero sí que quería en el meta entrar una pregunta específica de una gente de Zaragoza que dice, buenos días, me interesa mucho este tema uh, para intentar ponerlo en marcha en Zaragoza o por lo menos en alguno de los barrios uh, para reducir la brecha digital. Dice que no podrá estar en la, en la sesión, pero luego entendemos que va a poder consultar uh, el vídeo. Entonces, yo en la, en la presentación que nos has hecho... Uh, o sea, yo creo que queda claro cómo se monta esta infraestructura, o al menos una parte. Sí que es verdad que hay una parte que se, que se puede, digamos, socializar más en detalle, que en un momento se puede poner en contacto con nosotros, pero, digamos, sí, digamos ¿qué, qué, ¿qué le dirías, no? Digamos, ¿qué, ¿qué primeros pasos dar? Tampoco sé cómo está el proyecto de GIFI en, en Zaragoza, pero como eso, ¿no? Sí, el, la forma de operar es la siguiente. Es, es curioso que llegue aquí esta duda este, porque en el fondo en Zaragoza ya suceden cosas, ¿no? Entonces, casi siempre sucede. Eh, con un evento la gente pregunta y lo que nos hemos, lo hacemos nosotros es decirle que escriba por correo que entra a la página de GIF y las listas y lo ponemos en contacto con, me parece que es ribagifi.net, el grupo que ya lleva tiempo trabajando, que de hecho eh, es colaborador de Mataró Fils, que, que es uno, uno de los grupos de la Fundación GIF y en Mataró, y ya hace poco presentaron en, en uno de nuestros eventos los avances que tienen por aquella zona. Entonces, este es el primer paso. Eh, detectar que ya sucede algo en tu territorio e ir a hablar con la gente que ya tiene un proceso adelante. Eh, en el caso de que no suceda nada en el territorio donde está, donde está viviendo o, o, o en el lugar donde lo quieras desarrollar, pues, sí, sí es verdad que desde Barcelona o desde Vigo desde donde sea, se le hace un coaching para ir explicando cómo pueden ir las cosas. Yo esto lo he explicado muy rápido, evidentemente, por los 20 minutos que tenemos y tal. Una, una charla habitual para explicar GIF son de 40 minutos para empezar. Estamos hablando de telecomunicaciones, es algo bastante complejo. Pero simplemente en economía nos podría tomar otra hora, ¿no? O en licencias o en protección de datos. Pero lo, lo importante ahora es de que esta persona pueda llegar lo antes posible a, los, a las personas interlocutoras en Zaragoza. Y ya hay un trabajo hecho ahí. Importante. Entonces, ponte en contacto con nosotros y te ponemos en contacto con esta gente que ya tiene bastante que decir, ¿no? Y normalmente así opera en casi todos los lugares, ¿vale? Magnífico. Ah, pues, ah, gracias Efraín por la presentación. Ah, entiendo que, aparte del piloto, como sabéis, en, en el canódromo también vamos a abrir un espacio desde donde pensar también, Todas estas cuestiones y de, desde dónde hacer. Y entendemos también que el mundo de las telecomunicaciones y sobre todo la centralización que hay, como hemos contado y como se irá contando a lo largo del Fest, es uno de los problemas que tenemos hoy en la sociedad red. Y que proyectos como el de la EXO GIFI, pues, nos ilustran también de que otros caminos seguir, ¿no? Que al final las infraestructuras tecnológicas no, no deben ser unas cosas que estén al, al servicio del mercado, sino que estén al servicio de la gente y las reglas las ponga la gente, ¿no? A ver cómo conseguimos también a través de estos procesos que, que la gente podamos también poner las reglas del juego en estas, en cómo nos, cómo nos, pues nos cuidamos con la salud, nos amamos con el amor y construimos redes, ¿no? ¿Qué decías ahora? Uh, muchas gracias por estar aquí y vamos a estar, digamos, presencialmente muy pronto también montando antenas y cables y <ríe> y puntos de acceso y conectando a vecinos y vecinas de, de la Sagrera y del Congres de Indians. Muy bien, pues vamos para allá, un placer y que siga muy bien la jornada y no se me cansen mucho, ¿vale?